Vamos a presentarle a la comunidad que tiene eh, algún problema de movilidad eh, los avances que hemos tenido respecto de lo que ha sucedido el año pasado cuando tuvimos la primera mesa de accesibilidad. Venimos a presentarles aquellos avances que les voy a pedir por favor enseguida los, los puedan ver. Tienen que ver con no tan solo rampas de accesibilidad que tratamos de que los las unidades de, que brindan el servicio de transporte público estén eh, todas eh, actualizándose, sino que eh, también tiene que ver con aquellas personas que tienen algún problema de visión, algún problema de audición, algún problema motriz, como las eh, personas de la tercera edad, ¿no? que se mueven con alguna dificultad, que puedan eh, tener un transporte público totalmente accesible y que este, lo puedan usar, no tan solo para esos objetivos o esos destinos que puede ser la educación, que puede ser eh, eh, y la salud, sino también el esparcimiento, el turismo, el ocio, ¿por qué no? O sea, ¿Todo a todos aquellos que. Indicativa, ¿Qué nos puede adelantar? Ya estamos trabajando, hemos tenido algunas este, eh, eh, intervenciones en lo que tiene que ver con las paradas de colectivo, donde hemos podido, ya, eh, hemos podido. ...ir elaborando todo aquello que nos pedían las personas de baja visión... De baja visión ...fundamentalmente con el, la impresión de contraste... ...que ellos pudieran ver en la chapa aérea dentro de los postes de, de las paradas... Eh, ...pueden ver el nombre y el número de la línea que pasa... ...y en la chapa central pueden ver el recorrido, el mapa... ...en una impresión de alto contraste... ...donde pueden eh, ver el total del recorrido que la línea hace en cualquiera de las paradas en las que se, se puedan encontrar. ¿La rampa de accesibilidad, los colectivos, cómo están? Este, hoy, qué sentido, hoy, cantidad, claro, de... hoy, hoy tenemos eh, una flota de transporte de aproximadamente 640 colectivos que brindan el servicio. Estamos en un 40% con rampa de accesibilidad, pero esto lo tenemos que dejar claro. El momento que nosotros se llamó a licitación, el pliego decía que para que las empresas pudieran incorporarse a este pliego, pudieran participar del, del pliego, debían tener el 15% de sus eh, unidades con rampa de accesibilidad, el 15% de la flota que presentaban a brindar el servicio. Eso fue eh, eh, diciembre del 2021, hoy podemos decir que estamos con el 40% de, la, de, de, los, de las unidades con rampa de accesibilidad.